Y usted recordará que en días recientes nuestro compañero Humberto López mostró pruebas que demuestran los vínculos entre un ciudadano residente en Cuba y una terrorista radicada en Estados Unidos para la realización de actos de carácter desestabilizador. Con la continuidad de esta investigación le damos la bienvenida a nuestro colega adelante Humberto. Buenas noches. Sí, saludos. Buenas noches. Aquí regreso y regreso para mostrarles parte de la experiencia vivida junto a alguien que durante meses... Mantuvo contacto con una de las terroristas de origen cubano que vive hoy en los Estados Unidos. Sí, es verdad que he demorado algunos días en regresar. Ha sido el tiempo suficiente para que reaccionara de forma estrepitosa cada uno de los integrantes de aquella, fauna, de aquella fauna digital terrorista. Pues aquí vamos, vamos con más. Recuerden, Yamila Betancur García, patrocinadora de actos de terror, de violencia y de muerte contra el pueblo de Cuba. Poco importa lo que digan ya. De mi experiencia con aquel joven que ustedes conocieron que la supo utilizar de forma muy, vamos a decir, muy especial. De mi experiencia con él, aquí les cuento. Adelante. Necesito lo que sea lo voy a hacer, ando oficiado. Dime tú, ¿qué quieres que haga? Eso es un poco misterioso, eh, yo siempre tengo un misterio. que de hablaba con ellos. me decían, aquí gorra no, rápido, que haciendo los actos me El mensaje que me entra en mi teléfono de fue de Amira. Ella, ella me pidió que pusiera dos cartas El primero dice, y para estaba y Lisandra Hombre. La firma me dice en ellos que lo pusieran a mí la hoja. Segundo cartel, para la K de Cuba, firma C40. ¿Qué le vamos a decir que, que estamos donde? ¿Qué le vamos a hacer que cartel en Candor? le vamos a decir que estamos a Esto es una escuela. Está mm -hmm. bien, vamos a hacerlo entonces. Y le mandas la foto. Vamos a ver. ¿Qué Vamos a Ya tenemos Pedrín, la foto, ¿qué falta? Ya veamos la foto, ahora falta. Uh -huh. Le vamos a tirar la foto de esta parte de aquí, del patio. Y yo le voy a decir que es una escuela, que, que, que la escuela está cerrada, que, que yo tuve que entrar el escondido custodio, y que le puse dos carteles. Y le puedo decir otra cosa, que esta pared. le puedo inventar, que es la pared la directora, el, es la pared de la dirección de la escuela mandarle la zona a mí? Y, y darle un beso a él. Adelante, Cucho. Fuimos fuera, en la parte de la sala al cual tuvimos que saltar unos años.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 <away> no, no, no, jamás, No, no, no, no, no, no, La no, Ella empezó. Esto era toda la semana. Ella mandó un promedio de mil, mil y pico dólares, mil ciento mil cincuenta, más o menos. ¿Duralginas o aspirinas? Pero lo cierto es que en forma de dinero llegaban a Cuba. Si todas estas pruebas que hemos mostrado parecen insuficientes, tienen que saber que no son las únicas que tenemos. Esta terrorista, con mucho más parecido a Posada Carriles que a ningún otro personaje, sigue formas y métodos muy similares a los de otros cubanos radicados en Estados Unidos. Estamos nosotros junto al pueblo de Cuba, no detrás de esas pistas, no. Pueden estar seguros que estamos sobre ellas, estamos incluso delante de ellas. Esperen muy pronto nuevas evidencias, porque son más, muchas más. Buenas noches.